Bueno, hola, hola, hola, hola, hola, muy pero muy buenos días, eh, bienvenidos, bienvenidos al, eh, al canal ecléctico, a mi canal ecléctico, donde podés encontrar de todo, pero entre otras cosas encontrás astrología política, y antes de que sigas adelante mirando el video, desde ya te aclaro, soy peronista, kirchnerista, eh, defiendo las políticas eh, del peronismo y, y creo que el gobierno eh, que mejor eh, identificó las, eh, eh, puso en práctica más que identificar las políticas peronistas, eh, toda la doctrina del justicialismo toda la doctrina del general Perón y de Eva Perón fueron los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner por lo tanto si querés insultar como lo haces habitualmente eh, como hay muchos hacelo ya y no eh, no te gastes en escuchar el resto del video eh, y, y si sos cumpa, si sos compañero si sos cuca como yo <ríe> eh, feliz día de la lealtad peronista hoy es 17 de octubre y estoy grabando este video y espero poderlo subir hoy mismo poderlo editar y subir hoy mismo eh, antes de que sigas adelante si ya sabes que te va a gustar lo que vas a encontrar en este canal eh, que es, son cuestiones peronistas eh, cuestiones de doctrina peronista kirchneristas eh, entonces si ya sabes eso y estás eh, de acuerdo con eh, conmigo y te gusta mi forma de ser y mi forma de decir las cosas eh, te voy a pedir un favor grandísimo ahí está detenete un segundo y suscríbete suscríbete al canal y dale click a la campanita cuando le das click a la campanita te aparecen tres opciones eh, la de arriba de todos, si te fijas porque está media como escondida, dice todos. Eh, entonces, si vos pones todos, si le das clic en la campanita y cuando te aparecen esas tres opciones, le das a todos, te va a avisar cada vez que subo un nuevo video. Eh, los videos que yo hago son muy eclécticos, pero todos, o sea, de distintas cosas, pero todos eh, los videos eh, tienen el título que no es mentira, de lo que hablo dentro del video es de lo que pongo en el título, entonces si vos le das a todo te va a avisar y te va a decir, ah mira eh, Marcelo Cheiro Díaz está hablando sobre criptomonedas ah, esto no me interesa así que no lo miro o si me interesa lo miro mira, está su, acaba de subir una carta natal sobre Argentina eh, ah, este lo... Miro, este no lo miro. Ah, mira, acaba de subir eh, sobre pono o alguna técnica eh, de desarrollo personal. Y ya vas sabiendo qué mirar y qué no eh, en este canal ecléptico. Pero para eso te tenés que suscribir. Y es gratuito. Así que me haces un favor a mí suscribiéndote. Eh, a mí YouTube me paga por la publicidad que sale en estos videos, eh, ya todos lo saben eh, no vivo de esto por supuesto porque eh, no tengo un canal tan grande, pero bueno a lo mejor llegamos a ser algún día una comunidad muy grande de youtube eh, por qué no? Eh, hace 5 o 6 años cuando empecé este canal, cuando subí el primer video eh, nunca pensé que iba a tener ocho suscriptores como tengo en este momento eh, nada, lo subí por hacer algo, estaba aburrido y subí un video y tuvo mucho éxito. Ese video, ese primer video, tiene un millón y, me, eh, un millón y pico, no sé cuánto de vistas. Así que tan mal no fue ese video. Después de todos los otros videos, son poco vistos. La verdad, no tengo mucho carisma para esto. Eh, bueno, pero hoy tenemos un tema central. Así que, si ya te suscribiste, te invito a que nos metamos directamente en el tema. Eh, resulta ser que el... me va a tapar la cara ahora el comentario, pero no me importa. Eh, resulta ser que el amigo Pablo Sebastián estaba interesado en saber si se podía hacer la carta para el 27 de octubre, a las 18 horas, que es la hora de cierre de, eh, de las mesas en, la, en las elecciones, ahora del 2019, eh, cómo, eh, qué iba a pasar y, y cómo iba a ser después. Yo a todos los comentarios eh, que no son insultantes eh, los contextos los insultantes los dejo igual nada, cada uno sabe eh, muestra <ríe> su propia personalidad y lo que está en eh, en esta frecuencia como la de Pablo que pregunta que, que quiere saber trato de hacerlos eh, ahora estoy haciendo para festejar este 17 de octubre feliz día de la lealtad peronista eh, este vídeo que es la carta natal del 27 de octubre del 2019 a las 18 horas junto con eh, la eh, en sinastría, decimos en astrología, que es eh, algo así como... Eh, la eh, sinastría se usa sobre todo para las parejas. Eh, sí, se hacen las dos cartas y se ven qué tan compatibles son una carta con la otra. Entonces hice la carta del día, 27 de octubre, 18 horas, como lo pidió eh, Pablo Sebastián y e hice la carta de Alberto Fernández ya sabemos quién gana, quién gana Alberto Fernández Cristina Stirscher o sea, eso no hay duda eh, a nadie le queda ninguna duda lo interesante es saber por cuánto gana lo interesante es saber eh, si logramos tener eh, la mayoría en ambas cámaras. Eh, lo interesante está en saber cómo va a ser el día después. Y lo mejor de todos es saber si Macri llega al 10 de diciembre o entrega el gobierno. Y no pasa por un deseo personal. Eh, pasa por lo que veo en las energías. Les recuerdo siempre lo mismo. Los astros se inclinan, pero no obligan. Entonces, yo voy a hablar de cómo están las energías. Así que bueno, ya, sin más demora, eh, suscríbete. Eh, voy a empezar con el vídeo bueno acá vemos todo lo que vos estás viendo en este momento acá adentro son los planetas cómo van a estar este próximo 27 de octubre a las 18 horas las 12 casas, en qué posición van a estar a es, en ese horario, y los 10 planetas más algunos puntos en el espacio o asteroides como el Quirón o como el nodo norte y el nodo sur. Bien, eh, esto es el 27 de octubre de 2019 día domingo, día de elecciones en Argentina, a las 18 horas. Esto que ves acá afuera, todos estos planetas y estas casas, son los planetas y las casas de cómo estaban en el cielo en el momento que nació Alberto Fernández el candidato a presidente por el frente de todos Alberto Fernández si vos te fijas él es sol en Aries tiene ese sol eh, a 11 grados eh, casi 12 grados del signo de Aries eh, está el sol de él dentro de su casa 2 la casa 2 es la casa del yo tengo. Él tiene a Mercurio dentro de esta casa 2. Eh, está retrógrado Mercurio en el momento del nacimiento de él, pero está en conjunción con el Sol y con el nodo sur, lo cual indica que él trae esta conjunción, indica que él trae por naturaleza, en su nacimiento, naturalmente, este discurso de paz, pero muy contundente. Eh, es lo que lo hace un gran profesor, un gran autodidacta, eh, un gran pragmático, todas estas cuestiones. Pero no vamos a hablar en profundidad de la casa, de la carta perdón, de Alberto Fernández. Vamos a hablar de cómo está afectado ese día Alberto. Bien, ese 27 de octubre... A las 18 horas el ascendente va a estar a eh, 6 grados del signo de Aries. O sea, va a estar prácticamente en conjunción con el sol. Prácticamente no, en conjunción con el sol de Alberto. Eh, sobre su Mercurio y en la casa 2 de Alberto, lo cual le indica un triunfo rotundo a Alberto Fernández. No hay ninguna duda del triunfo y gana por muchos más puntos de lo que las propias encuestas están dando mucha más diferencia va a llegar no le quiero mentir no puedo asegurar que llegue a un 60% pero va a superar el 54% de Cristina del 2011 y lo va a superar por mucho. Por lo tanto, lo que concluyo de acá es que si en primera vuelta, si en primera vuelta no, en primera vuelta gana Alberto y Cristina y por más del 55%, eh, asegura mayoría en ambas cámaras, en diputados y en senadores. Esto, además, ese día hay una, eh, una conjunción, no, perdón, no es una conjunción, hay una posición planetaria muy interesante que hasta ahora no sentí, a ningún otro hablar de esto que es que Marte el planeta regente de Alberto va a estar en Libra o sea en el signo opuesto va a estar exactamente opuesto al sol de Alberto eh, o sea que está complementándose el sol en Aries, principio vital, con eh, su planeta regente en Libra, está como tomando eh, toda la carta, y está en casa 7, casa 7 de ese día es la casa de... Eh, ...del matrimonio, en las cartas eh, personales. En astrología política, la casa 7 es la casa de eh, los logros políticos, las asociaciones, el llegar... El, el, eh, ...el matrimonio sería del político con el pueblo, el contrato, y está dentro de la casa 7, el Marte de Alberto. Eh, además, ese Marte está transitando eh, el Marte de ese día, o sea, el planeta Marte de ese día, 27 de octubre, está transitando la casa 8 de Alberto sobre el nodo norte que es el karma la casa 8 de Alberto son las definiciones define y por mucho más amplio margen que antes bien, yo quería mostrarles esto, yo sé que son datos demasiado técnicos y no sé hasta qué punto no aburro, pero además yo soy medio aburrido eh, pero eh, además hay a esa hora eh, una conjunción, eh, o sea, estamos yendo hacia Luna Nueva, de el Sol con la Luna, eh, lo cual eh, hace que, que se unan las causas, o sea, el pueblo con sus gobernantes, eso está en... Eh, sobre el Neptuno de, de Alberto que es que sale de las profundidades del mar con más fuerza de lo que uno mismo espera o sea que gana por mucho eh, Júpiter en Sagitario en su propio signo en casa 9 que sería su casa natural en la casa 10 de Alberto, que es la profesión, el brillo, el destino. O sea, ese día va a haber más brillo que nunca para Alberto. Además, el de nacimiento tiene Júpiter en Sagitario. Eh, si bien está en la casa 9, está muy cerca de, del medio cielo de él, de la casa 10. Eh, o sea que más concreciones. Más aún me está diciendo que <coughs> gana y gana por más de lo que dicen las encuestas. Bien. Ahora quiero hacer eh, esta... Por favor, quédense hasta el final del video a los que les interese esto porque quiero mostrarles algo que realmente les va a impactar. Eh, me acordé ahora porque leí una de las cartas que hice. Quiero hacer la sinastría entre la carta natal de Argentina, o sea, entre el 27 de octubre del 2019 y la carta natal de Argentina. ¿Sí? Hay eh, dos eh, visiones as de astrólogos para Argentina. Una es que Argentina nació el 9 de julio de 1816, a la cual yo siempre escribí. ¿Por qué? Porque yo siempre digo lo mismo. Eh, todo lo anterior fue gestación, o sea, fue embarazo. Y nosotros tomamos como fecha de nacimiento el momento en que nace el bebé. Este bebé llamado Argentina nació cuando se firmó el acta de independencia en San Miguel de Tucumán. El 9 de julio de 1816. Pero hay algo muy interesante que me hicieron ver y que yo hasta ahora no lo había visto así. Que es con el 25 de mayo de 1810 porque dice ahí nace la revolución o sea, ahí nace el momento en el que los argentinos decidieron independizarse entonces eso lo vamos a ver después ahora vamos a verlo con la carta natal del 9 de julio de 1816 que es lo que dicen todos los astrólogos están, oh, hay toda una tendencia a que eh, creamos eso que Argentina nació el 9 de julio de 1816 a las 12 del mediodía que fue el momento de la firma del acta de independencia eh, en San Miguel de Tucumán entonces ¿qué pasa con Argentina? y acá es donde podemos ver hacia adelante ya sabemos que Alberto gana que vamos a tener mayoría vamos a tener digo porque les repito soy peronista kirchnerista soy del frente de todos y quiero que así sea pero no les mostré toda esta carta natal para que vean que de lo que estoy hablando es eh, de datos técnicos astrológicos no de deseos míos que además coinciden con mis deseos y estoy muy feliz <ríe> bueno entonces eh, ¿qué es lo que va a pasar a partir de ese 27 de octubre de 2019 a las 18 horas y eso lo tenemos que ver con la carta natal de Argentina Bien, lo primero que vamos a ver es que Argentina tiene ascendente en Libra. El Sol, la Luna en conjunción, Mercurio y Venus en conjunción de ese día, están en la Casa 1 de Argentina, en Escorpio. El Sol y la Luna son madre y padre, o pueblo y gobierno, sería unidos. Mercurio-Venus es... Eh, Mercurio es eh, la mente, la, la inteligencia lo mental y Venus es lo terrenal es el dinero eh, en esta casa 1 propicia que viene un tiempo de lucha grande muy grande no muy largo muy grande o sea hay disturbios, yo llamo a la coherencia nuestra, yo sé que todos los que están pasando situaciones difíciles, como la estoy pasando yo, como la está pasando la gran mayoría de las personas en Argentina y eh, mucha gente la está pasando muchísimo más difícil que yo y que muchos de, de los que me escuchan, quisiéramos que esta agonía se termine ya. Hay una posibilidad de que el, entre el 6 y 7 de noviembre, o sea, prácticamente una semana después de las elecciones, o 10 días después, eh, ...Macri entregue el gobierno. Pero lo más factible... ...porque además es lo que quiere... Eh, ...Alberto Fernández... Eh, ...es que lo entregue el 10 de diciembre... ...como corresponde por la Constitución Nacional. Estos días... Hasta el 10 de diciembre vamos a estar muy proclive a querer terminar con esta agonía lo antes posible y que asuma el nuevo gobierno para que empiece a hacer las cosas. Por favor, no tengamos enfrentamientos. Es muy importante lo que pide Alberto Fernández. Que no tengamos enfrentamientos porque nada, puede pasar de todo energéticamente hablando va a haber mucha convulsión entregue antes o no el gobierno Macri hasta el 10 de diciembre va a haber mucha convulsión social. Después del 10 de diciembre haya asumido antes o no Alberto Fernández, comienza una etapa de recuperación. ¿Por qué? Porque este día de las elecciones cae con Júpiter adentro de la casa 9. Cae esta casa 9 dentro de la casa 2 de eh, la Argentina. Por lo tanto, lo primero que se va a empezar a recuperar... Es la economía para después comenzar a recuperar todas las demás cosas que se perdieron en estos cuatro años. Así que por favor tengamos la paciencia y la cordura. ¿Sí? Eh, que el dólar se puede disparar. Sí. Que puede haber muchas presiones externas. Sí. Eh, voy marcando más o menos donde voy viendo las cosas. ¿sí? Eh, que internamente también puede haber una presión muy grande. De ciertos sectores también. Entonces, ayudemos entre todos, a reconstruir esta Argentina esto era lo que les quería mostrar en este video entonces, concluyendo podemos estar contentos, ya sabemos quién gana, Alberto Fernández Cristina Kirchner ya sabemos eh, que gana por más de lo que dicen las encuestas o sea que obtenemos mayoría en ambas cámaras ya sabemos que el día después, el 28 de octubre, o a partir del 28 de octubre, o a partir de ese 27 de octubre a las 18 horas, vamos a vivir momentos difíciles hasta el 10 de diciembre. Entregue o no antes el gobierno Macri. Hasta el 10 de diciembre, energéticamente, la Argentina va a estar convulsionada. A partir del 10 de diciembre, eh, la situación cambia. Va a haber, no sé cómo, pero va a haber una eh, inyección importante de dinero en la sociedad y por lo tanto vamos a pasar... Unas fiestas felices Bueno Hasta acá el video Creo que no me faltó poner Ninguna de las De los puntos que De las preguntas que puse Así que espero No haberlos defraudado Y les dije Quédense hasta el final del video Porque Hay algo muy interesante Que es El comentario que me hizo en su momento eh, hippie de hippie con os de a no me acuerdo ahora cómo se llamaba, no alcanzo a leer tampoco eh, a ver eh, cómo es eh, de hippie con os de a Gorila con... con aguinaldo creo que es bueno, es muy cómico su, su nick eh, él es el que me plantea verdaderamente este tema del 25 de mayo me encanta me encantan los comentarios inteligentes los comentarios así donde se pregunta, donde se hace con respeto, donde se da sus opiniones, esos comentarios me encantan. Igual pueden dejar todo tipo de comentarios, yo se los recontra agradezco todos hasta los insultos, porque cuanto más ustedes comentarios dejan, aunque, sea, aunque sean insultantes, eh, YouTube lo toma, eh, no discrimina si es un insulto o no, lo toma como que hay mucha actividad en esa cuenta hace un algoritmo que hace que se publicite más el video así que eh, a los que son anti kirchneristas anti peronistas eh, los invito a que insulten tranquilos que, eh, que ya no me hace ningún daño <ríe> al contrario me ayuda ya lo entendí eh, y, y a la gente que, eh, eh, que tenga datos como tiene eh, de os de. me gustaría saber tu nombre eh, dios de, de con no como es de hippie con Oz de a gorila con aguinaldo eh, eh, mande, también háganme esos comentarios eh, porque yo eh, inmediatamente me pongo a investigar. El próximo video, que lo voy a subir ahora muy pronto, en estos días lo subo, lo juro, porque lo estoy recontraestudiando, el tema, es sobre este tema. ¿Por qué los argentinos deberíamos tomar el 25 de mayo de 1810 como... Eh, como Día de la Independencia y, y no el 9 de julio de 1816 eh, en, en ese eh, mismo en esos mismos videos eh, hizo varios comentarios eh, este, este amigo que no lo conozco personalmente pero ya es un amigo eh, todos muy interesantes. Y, y vamos a eh, estudiar y hacer un video sobre eso. Bueno, y ahora sí. Eh, ahí tiene el cartelito de suscríbete. Eh, gracias, gracias, gracias a todos por acompañarme eh, y nos volvemos a encontrar en el próximo video que va a ser en estos días, pues ya lo tengo muy estudiado y lo voy a hacer de una. chao gracias.